A través de su canonización, la iglesia reconoce en San Marcelino un modelo de hombre de Dios, que profundizó en escuchar al Espíritu Santo, confió su obra en María y pese a las limitaciones de su época, dio la vida para dar a conocer el amor de Dios a niñas, niños y jóvenes, especialmente a los más vulnerados. No se cansaba de repetir a los hermanos, digan a sus niños que Jesús y María los quieren mucho a todos. Milagros reconocidos 1938 Curación de un cáncer de páncreas 1941 Meningitis cerebroespinal 1955 El Papa Pío XII lo declara beato 1976 Milagro aprobado para la canonización por la cura de una grave afección pulmonar al hermano Heriberto en Uruguay 1985 se postula la causa de la santidad de Champagnan. 1997. Los peritos determinaron que la modalidad de la curación de la afección pulmonar era científicamente inexplicable. 1998. La Comisión de Teólogos de la Congregación para la Causa de los Santos reconoció que la curación era algo preternatural y atribuyó que se trataba de un auténtico milagro, a la intercesión del Beato Marcelino Champagnat. 18 de abril de 1999. El Papa Juan Pablo II canoniza al padre fundador de los maristas. La santidad de Marcelino se refleja en el carisma que nos heredó a través de la pureza y la sencillez de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. San Marcelino Champagnat ruega por nosotros.